Hoy preparamos Eura con huevos Zatar. Aquí tenemos Eura, Zatar, espinacas, puerro y huevos. Cortamos el puerro por la mitad y luego en rodajas. Con la sartén caliente echamos un chorrito de aceite de oliva y sofreímos el puerro. Cuando el puerro esté blandito, añadimos las espinacas y dejamos que se cocinen. Mientras, en otra sartén echamos un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente, echamos la eura y dejamos que se dore. Para los que no lo conozcáis, la eura es como carne 100% vegetal. Fijaos, está hecho de agua, soja, aceite... Cuando las espinacas ya estén cocinadas, vamos a introducir los huevos. Nosotros vamos a poner tres huevos para dos personas. Y rompemos la yema para que se mezcle con el resto de ingredientes. Ahora es momento de añadir el zatar. Wow, no os imagináis cómo huele? Es una mezcla de especias súper aromática. Vamos a salpimentar al gusto. Cuando la eura esté ligeramente dorada, lo vamos a colocar por encima de nuestros huevos con espinacas. Mirad qué buena pinta. Y ya tenemos nuestra receta preparada. ¿Qué te parece?